Lo que una mujer con dignidad no permitirá en un hombre. La dignidad no es un asunto de orgullo, sino el don de apreciarse uno mismo. Una mujer digna es aquella que se valora a sí misma y no permite que ninguna situación, llámese hombre o problema, haga mella en su autoestima. Cuando estés frente a ella, te traspasará con su mirada. Y si no la respetas, es muy posible que te dejen ridículo de una forma que nunca imaginaste. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy traigo para ti una reflexión importante, imponente, una reflexión que te va a encantar. Si eres chica, te vas a sentir muy empatizada con lo que voy a decir a continuación. Y si eres un chico, seguramente encontrarás muy útil este mensaje que voy a traer para ti. Por favor, quédate hasta el final, porque lo que te voy a decir va a revelar mucho sobre una mujer, porque hay varios puntos, varios puntos, que al final de cuentas, Van a revelar bastante de una mujer, de aquellas mujeres que con dignidad no permiten estas cosas. Si estás listo, si estás lista, empecemos, pero sin antes, suscríbete a este canal, BeLifers, y sé parte del más de un millón de miembros. Así dicho lo anterior, empecemos. Existen muchos hombres que mancían la dignidad de una mujer, la desvalorizan, la tratan de forma prohibitiva y se constituyen en los peores verdugos, de sus sueños, pero cuando se encuentran con una mujer de verdad, de esas que les enseñan cuál es su lugar, entonces se sienten insultados y reaccionan de la peor manera, dándole razón al adagio. La violencia es la respuesta de quien no tiene la razón. Pero la sociedad de hoy está cambiando. La mujer poco a poco ha recuperado su dignidad y está avanzando hacia un mundo libre de represión, y son cada vez menos las mujeres que subyugan a la voluntad de los hombres y su actitud, lejos de ser contestaria es una muestra de elegante dignidad, usando sus grandes virtudes para ejecutar las tareas de la sociedad con mayor pericia y eficiencia, dándole una lección al mundo que las relegó al segundo lugar detrás de los hombres. Este tipo de mujeres jamás permitirá que un hombre se enseñoree de ellas, y si lo intenta recibirá una muestra inteligente de cómo esa acción puede convertirse en una pesadilla. Nunca trates de silenciar a una digna mujer, primero perderá un brazo antes que su derecho a opinar, Incluso puede pasar que tú seas quien termine perdiendo la extremidad. Este tipo de féminas están seguras de lo que quieren. Si una pareja las acompaña está muy bien, pero si la pareja se interpone entre ella y sus sueños, la mandará volar en un instante. Si quieres compartir algo con una mujer digna, tienes que aprender a surfear con ella y buscarte tu propia tabla, porque a ella le gusta ir ligera a las olas. Si en verdad quieres compartir tu tiempo con alguna de estas mujeres, deberás tener presente algunas cosas que nunca tolerará. Así que presta atención. Número 1. Detestan la mentira. Si eres de los que sale del paso con argumentos falsos, cuentos de camino y tienes una prodigiosa tendencia a la mitomanía, no durarás tres rounds con una mujer que tenga dignidad. Ellas aborrecen al hombre mentiroso. Lo ven como un ser digno de toda desconfianza y huyen de cualquier relación en donde la falsedad tenga cabida. En cambio, disfrutan a un hombre que reconoce errores y acepta las consecuencias, que no teme abrirse para dejarse conocer y que no exagera sus historias para parecer más interesantes. Algunas de ellas aman la simpleza de la verdad y a los hombres francos, directos que lo dicen lo que quieren, sin tabúes ni complejos. Número 2. Si tiene que pedir, al diablo no lo harán. Si eres un hombre de pocos detalles que no se compromete a sí mismo en buscar los mundos que la hagan sonreír, es seguro que no harás clic en el corazón de una mujer que se respeta a sí misma. Ella no persigue a ningún hombre por creído que éste sea, tampoco pide lo que por naturaleza el hombre tiene que dar. Y si se ve en la situación de tener que suplicar, prefiere mandarte al diablo con cachos y todo antes que arrodillarse a un hombre que no le está valorando. Si una mujer así te gusta, debes conquistarla, anticiparte a sus deseos y cumplirlos. Si quieres ver un destello de amor en sus ojos, muéstrale que la conoces, que sabes lo que necesitas y eres la persona indicada para esperar con ella las mejores cosas de la vida. Número 3. A ellas nadie las controla. Olvídate de las manipulaciones y chantajes cuando estés con una mujer que tenga amor propio Primero se secarán las cataratas del Niágara antes de que tú la saques a ella. Su agenda es un asunto vital del cual no están dispuestas a renunciar si no hay una verdadera razón de peso. Y ver el partido contigo no es una de ellas. Si quieres ser parte de su agenda, es menester que pongas manos a la obra y preguntes qué cosas le interesan y le hagas saber cuáles son las cosas que a ti te importan. Porque de seguro guardará muy bien esa información para compartir contigo en aquello que dé buenos frutos. No están para perder su tiempo, pero si sí dejan algunos huecos para desestresarse y divertirse. Solo es cuestión de conocerlas y habitar en igualdad de condiciones con ellas. Número 4. Jamás permitirá que la escondas. Si te avergüenzas de ella, si no la presentas a tu familia ni amigos, si le dices que por el bien de la relación hay, hay que esconderla del trabajo, estás en la lista de los desahuciados. Nunca será el segundo plato de nadie, ni el primero de consolación, ni el repuesto de amores perdidos. O lo es todo o no será nada. Para estar con una mujer que se quiera a sí misma, tendrás que estar orgulloso de tenerla, exhibirla, presentarla como si anduvieras con una actriz de cine y tratarla en público como un galán de telenovela. No se trata de simular un mundo de fantasía, sino de brindarles la seguridad y el puesto que merece una dama. Los juegos y las medias tintas no funcionarán con ella. Si no ve que la llevas por la calle del medio, es seguro que te suelte la mano y te mande a casa a jugar con tu computadora. Número 5 nunca discutas con ellas en público. Pobre de ti si se te ocurre gritarle o exponerla a la vergüenza pública. No habrá sitio en la tierra donde puedas esconderte sin que ellas te encuentre y te haga probar el amargo sabor de tus excesos. La dignidad no es solo saber lo que se quiere, sino defenderlo. Millones han muerto en guerras por defender la dignidad de una nación y ella no dudará ni un instante para salvaguardar su dignidad. Para ella es más importante ser una mujer completa que media reina en tu pequeño tablero de ajedrez». Número 6. No le pidas intimidad sin pedir perdón. Una mujer con dignidad jamás se acostará con un hombre que la ofendió o la maltrató. No sin antes ver saldada la deuda con intereses y todo. Si le debes, mejor será que te pongas a cuentas con ella y trates por todos los medios de restituir lo que se ha perdido. enderezar lo torcido o restaurar los daños. Si no, olvídate de cualquier encuentro romántico porque no olvidará ni aceptará recitas y juegos de pellizcos. Pide perdón. Número 7. Jamás perdonan una traición. Piénsalo dos o tres veces antes de montarle los cuernos. Puede que la primera vez te salga bien, incluso la segunda o la tercera, pero si algo tienen las mujeres es un sexto sentido. Y el de las dignatarias está súper desarrollado porque han tenido que lidiar con muchos estúpidos en su pasado y tú no serás el que se burlará de ellas jamás, nunca en la vida. Perdonarán a una traición, así te arrastres y lamas la tierra por donde caminen. Así te humillas hasta la indecencia en el estadio más lleno de fanáticos. Ella no vive en el mundo de películas. Si la traicionaste, quédate con la otra. Ya hiciste tu elección. número 8. Entre su trabajo y tú, estás despedido. El éxito las define, son luchadoras y emprendedoras por excelencia. No dependen de tus ingresos y si se los das, de seguro te lo multiplicarán, te devolverán el capital y dividirán contigo los intereses. Saben ejecutar cualquier oficio o profesión con destreza, son las mejores en que escojan y si quieres ser parte de su vida, siéntate un rato y observa cómo trabajan, dale su espacio, déjalas triunfar, porque si las pones a escoger entre su trabajo y tú, entonces te pedirá que recojas tus cosas y pases por la oficina a buscar tu cheque de liquidación. Y finalmente, cada mujer es digna de respeto, ya sea porque ha conseguido el éxito o no, la fémina que tiene dignidad quiere un hombre para que esté al lado de ella, no delante ni detrás. Amarán a quien la respete y acepte como son porque se conocen bien y se han aceptado con todos sus defectos. No necesitan que alguien les diga cómo deben ser realmente, ni intente cambiar las cosas que le hacen feliz. Si entiendes todas estas cosas, tendrás muy pocos problemas y nada grave de preocuparte, porque cuando una mujer con esas características ama a un hombre, lo hace de verdad y se entrega sin necesidad de pactos y condiciones. La mujer nació con dignidad de sobra, basta con analizar por qué Dios las cogió para ser madres. Le das un millón de espermatozoides, torpes, ciegos y desorientados y ellos lo aceptan con humildad y te devuelven una criatura inteligente con la capacidad de transformar al mundo. Espero que este video te haya gustado y espero que te haya encantado lo que aquí hemos expuesto. Si has visto el video hasta aquí, por favor házmelo saber con una mariposa azul en los comentarios. Y lo que es más, te vuelvo a invitar de nuevo a que te suscribas a este tremendo canal. Sin más que agregar, te voy a dejar otros videos al final de este. Este fue tu amigo Marco. Nos vemos en futuras publicaciones. Un abrazo.